Hola, yo soy Lila Tochi y el día de hoy voy a jugar por primera vez en la historia Más bien, por primera vez voy a hacer un video jugando Fortnite Y te voy a dar unos tips para que tú, si nunca has podido ganar una batalla Al menos puedas acercarte a la victoria A la victoria A la victoria Entonces, ¡comenzamos! ¡Lila Tochi! Vamos a poner a la princesita para que nos cuide la muñequita Primer tip ¿Cuál es el primer tip? Aterrizar en un lugar lejos de todos. Aquí ya. Ahí hay una casita. Una casita. Ay no, el otro, el otro, Hay Que cerrar la puerta para que nadie sospeche que estamos aquí. ¡Uy! Fusil Azul, my friend ¿Dónde suena? Aquí Hay que saquear bien la casa ¿Para dónde? Para allá No me voy a desviar No pasar por la ciudad Nunca vayas a las ciudades Tengo que llegar Tengo que llegar al número 2 Número 1 Ah, esta no la ha saqueado que mensa. Yo evadiéndola. Uy. Ay, ay. Oh, no sé construir mucho. Con nada. ¡No! Sí. ¡Mi arma! Tip número dos es. Apresurémonos antes de que venga la tormenta y así nos podemos acomodar mientras. Porque ya ves que a veces vienen gente detrás de ti. Entonces. Sí. Para que no nos agarren por sorpresa. ¡Mmm! Me largo. No, no, no, no, no, no. Oh, no. ¡Eh! no. No, no, no, no. ¿Qué pasó con mi arma? ¿Qué pedo? ¿Alguien me dispara y no sé dónde está mi arma? Ya vi, ya vi de dónde viene. ¡Eh! No sé dónde dejé mi arma. ¡Qué mensa! ¡Aquí! ¡Qué tanta! ¡Ah! ¡Huyan de la gente! Ese es el tip número 3 ¡Huyan de la gente! ¡Escapen como cobardes! Y hay más posibilidades de sobrevivir ¡Ay! Y brinquen Brinquen para que no los maten Brinquen y escóndanse Muévanse Para que no les den Corro, corro, corro, corro Corro como ¿Cómo qué? Un ratoncito y Ir corriendo porque seguramente sabe por dónde ando Y no quiero que me vean. Por fin, no manches. Ya entendí que hice. Tiré otra arma, ¿verdad? Y otro tip. Tip número 3. Ah, no, número 4. Tip número 4. Siempre consigan balas. No importa que no sean las que ocupan, consíganlas. Son muy importantes. Muy importantes. ¿A dónde iremos? Espera, ¿qué es eso? Ah un arbusto huir de todos pero siempre buscar siempre hay que buscar que más podemos agarrar por ejemplo aquí ocupo mejorar mis armas perfectos un azul ahí hay más armas ¿Qué es eso? Muy bien, nos puede servir. Ay, ya no. Peligroso. Se ve solito. Ah, sí, si eres ponen construyendo, pues busca material. Pero, TIP 5. Evita hacer mucho ruido. Y si no te escuchan y vienen a matarte. Paso Gis. Ay, tendría que pasar por ahí. Vamos a intentar desviarnos por este camino. Así. A ver, le puse mi marcador? ¿Qué es eso que se ve allá? Porque hay luces. Siempre se ve así. Nada mía. Alcanza el tiempo para saquearla. Más o menos. Todo lo necesario. Digo, solo lo necesario. Como balitas. Oh my god, prefiero esta mil veces. ¿Qué otra cosa hay arriba? Arriba, arriba. No se queda nada. Oh maldita, sea A ver, no sé. Es que siento que me va a servir más este. ¡Melo! ¡Melo, tormenta. ¡Vámonos! Oh, ¿De dónde? Para allá. Muy bien. Ay, no. Aquí suena algo. ¿A dónde? qué es aquí? Ajá. Nada bueno. Bueno. Bye. Recuerda que estos solo son tips para si eres malo, como yo, <ríe> puedes sobrevivir más. Y tengas más posibilidades de ganar la victoria magistral, ¿verdad? No siempre juego así. Al principio eso es lo que hacía y la verdad me ha resultado mucho mejor que lo que hago ahora, ¿verdad? Que es irme a suicidar allá con la people. Me dio hambre. Voy a comer el pollito quemado que hice ayer. ¿Qué? Voy a ir a esa cabaña que está bien pinche salta. No sé cómo llegar de otro lado que no sea. Hay una tirolina. Bueno, ya... Allá. Uy, no había visto que se, redu se redujo el círculo otra vez O sea que voy en buen camino Y que voy a encontrar más cosas No creo que alguien haya llegado hasta acá todavía Oh, sí ¿Qué es eso? Ay, no Un helicóptero No, mames. No, no, no, no, no Híjole, se me hace que iban a, a Aterrizar cerca Se fue Uy, no he llegado A mi destino ¿Hasta dónde entonces? ¿Para allá? En la nada. Muy bien. Oh, ahí hay una batalla. Vámonos por otro lado. Tip número 6. Como vamos a estar desde lejitos, lo que podemos hacer es conseguirnos un sniper. Y estar cazándolos desde lejos, así no evitamos las batallas por completo, ¿verdad? Y matamos unos cuantos... Cristianos desde lejos De hecho así yo le hacía mucho Pero ya no es muy fácil conseguir las sniper. Bueno, en este tipo de De método je, je, je. O sea, el método el mitaño er, Mitaño bala, bala, bala, bala, bala ¿Qué fue eso? ¡Híjole! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡No, ¡No, no, no, no! ¡Casi! ¡El 9! Me descuidé amigos Voy a volver a jugar con el mismo método Cuando ya vaya en el 9 Regresaré Espérenme amigos, ya hay siete. así que vamos a empezar a escondernos en estas matas, es muy eficiente a veces, 7 me pasé, lo siento no me fijé, está huyendo ¿qué es eso? atrás, aquí Ay, voy a ver una batalla en esa cosa ahí 5 ya hay cinco y todavía el aire es muy grande. Y que quedarnos quietos. ¡Eh! Ale. Lo escuché. ¡Oh! Uh, me pasó cerca. Quizás fue hacia allá. ¡Eh! Estoy en el área, estoy en el área, en el círculo. Ya nomás hay cuatro, amigos. Cuatro. Ay, ay, uno. Uy, uy, uy, uy, uy. Creo que voló. Uno. Oh, cuatro. Hay tres más. Sí, ahí. ¿Eh? Uy, uy, uy, uy. ¡Eso! ¡Caramba! ¡Ay, no puede ser! ¿Y ahora qué? Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Vamos a ver si nadie me llega por atrás y me mata. Caramba. Mi escondite. Tomar esto. Sí, perfecto. Tiene misiles, tiene todo... No, no, ¿Cómo es posible, no? No, no, no. No. ¿Dónde están? Solo quedamos tres. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para allá? Para allá ¿Dónde están? manches! No los veo. ¿Qué hago? ¿Me aviento con la bazuca? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh, no, ¡No, no, no! ¡Ya no me vieron! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi, lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¿Creo que estaba allá? ¿Sí era eso? Sí. Debe ¡Maldita sea! ¡híjole! no, no! Sí. No puede ser Quedó bueno para el video No mames ¿Viste? El método sí funciona ¡Gone! Y eso fue todo por el video de hoy Si te gustó dale like Comparte con tus amigos Y suscríbete a este y a mi otro canal Que es Helen Corn. No olvides activar la campanita para que te notifique Cada que suba video Y nos vemos Estrellita ¡Gloria!